La agencia va a ser conquerida por Shadow, el equipo de sombra. Mucho antes de lo que nosotros esperábamos. Pero no solo eso, sino que ahora el equipo de Ghost, el equipo espectro... ...han remodelado lo que es la ubicación del tiburón y lo han convertido en una prisión. Absolutamente todos los bunkers que están al lado de la agencia central del juego... ...han empezado a desprender una luz... De color azul de esta manera nos estamos preparando para el gran evento final de esta temporada El Doomsday, el juicio final Y algunas filtraciones nos han enseñado como la agencia se va a ver totalmente destruida muy pronto Todo eso y mucho más revelado en este vídeo La actualización 12.40 ya está aquí Y no solo eso chicos, sino que ha sido también esta temporada extendida hasta junio Así que hemos recopilado toda la información necesaria en toda la actualización los archivos filtrados del juego que han salido a la luz y todas las pruebas y material necesario para mostrarlo en el canal, mostrarlo para que toda la Neox Army pueda ver y además de una forma verídica. ¿Qué es lo que va a suceder esta temporada en el juego? Asegúrate de estar suscrito al canal para poder conseguir una skin gratuita como cada día llevamos regalando durante hace meses. Así que si hoy quieres ser tú el ganador, asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada y utilizando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. De verdad chicos, lo agradezco de corazón que la Neox Army apoya el canal con el código Mister de Neox y gracias a ello podemos hacer todos los sorteos que hacemos a diario. Así que chavales... <ríe> Empezamos. Así que empezaremos por algo de lo más importante que ha llegado en esta temporada, información de la cual quizás nadie os ha informado y por eso estáis aquí. Así que vamos a dejar de lado las cosas que de momento no son importantes para mostraros lo más exclusivo por ahora. Así que necesito realmente que en los próximos minutos prestéis muchísima atención todos vosotros. Así que vamos allá. El evento en vivo. Así que tal y como ya hemos descubierto que podría estar filtrado el evento final del juego desde hace unas semanas con un montón de cambios en el mapa que no tenían gran explicación a no ser que la teoría de la destrucción de la agencia fuera totalmente cierta así que finalmente descubrimos que efectivamente dentro de esta temporada iba a estar sucediendo un gran evento final que nos iba a dar el paso para la próxima temporada. Tal y como los filtradores más conocidos están filtrando por las redes sociales, este evento va a recibir el nombre en la comunidad anglosajona de Jerky, que la traducción directamente al lenguaje español es espasmódico, pero realmente tenemos cero idea de qué significa ese nombre. Pero hay otro de los archivos que se han filtrado dentro de esa carpeta de Jerky del gran evento final de esta temporada que nos nombra algo acerca de Sky Jerk, es decir, que el Jerky va a subir hasta el cielo y que de alguna manera el evento está punto de empezar. Así que bueno, ya sabemos que a Fortnite le gusta mucho que los eventos sucedan en el cielo. También se ha encontrado dentro de los archivos del juego una cuenta atrás que muy pronto va a estar saliendo a la luz. Una cuenta atrás que nos va a mostrar un temporizador hacia atrás hasta el gran evento final de esta temporada. Ya que finalmente el gran evento final ha sido realmente confirmado. Pero no solo eso, sino que dentro del de gran evento final de esta temporada se ha encontrado archivos dentro de los archivos del juego. Sobre nuevas armas que van a estar llegando al juego. Nuevos zombies infectados en un nuevo modo de juego. Y además una nueva escopeta que va a estar llegando al juego. Ha llegado el momento de movernos hacia... Las nuevas armas e ítems del juego. La primera de las ideas que nos viene a la cabeza y, la, y el primer cambio que nos ha llegado a nuestras manos trata acerca de los osos de Risky Reels. Ositos de peluche que al parecer parecen totalmente inofensivos. Y es que realmente han aparecido ositos de peluche alrededor de esta ubicación que estáis viendo en pantalla. Parece ser que quizás formen parte de algún tipo de misión secreta ya que podemos interactuar con estos osos. No sabemos todavía ciencia cierta qué es lo que va a estar sucediendo con esos ositos. Pero sabemos que han sido sustituidos por los gnomos que en ese lugar deberían estar. Así que ahora los gnomos ocupan la parte de la habitación secreta situada al lado de Alameda, las pistolas silenciadas. Yep, efectivamente dos pistolas silenciadas han sido añadidas al juego de manera sorprendente, de una manera directamente secreta Lógicamente tienen la misma jugabilidad y ya hemos tenido en este juego anteriormente dos pistolas duales Pero no parecidas a las que ahora mismo se encuentran en el yate Así que parece ser que ahora dentro del juego de Fortnite se han filtrado pistolas duales que van a estar llegando al juego muy pronto Y quién sabe quizás lleguen para el gran evento final de esta temporada o para un nuevo modo de juego disponible muy pronto en el online Estas pistolas que han sido filtradas Se clasifican en tres rarezas diferentes Desde el verde hasta el morado Así que ahora ya puedes utilizarlas dentro del juego En las operaciones si tras Ahora jugar. Nueva escopeta filtrada Una nueva escopeta ha sido filtrada Y parece ser que está dentro de los archivos del juego De momento lo que es la escopeta Dentro de los archivos del juego ha recibido El nombre de Shotgun Church Athena Parece ser que tiene todos los tipos de rarezas Y que el daño va de 6.5 hasta, hasta 10.5 pero todo esto puede variar hasta que esa arma se encuentre dentro del juego oficialmente pero parece ser que no se trata de la última de las armas que se ha encontrado en los archivos parece que todavía hay más armas filtradas que quieren meter en el juego para este gran evento final realmente hay varias armas todavía que son extremadamente interesantes y quizás debáis saber algo más sobre ellas nuevos ítems inéditos Parece ser que hay dentro de los archivos del juego 5 ítems diferentes que ya están en el juego pero que todavía no han sido publicados oficialmente ni anunciados de manera oficial. Por lo que no sabemos si todavía se pueden conseguir de manera secreta o quién sabe quizás no podamos conseguirlos hasta próximo aviso. Son ítems realmente muy increíbles. Y es que parece ser que en los archivos del juego se ha encontrado una nueva arma llamada el Lomberock. Rock. Un nuevo lanzacohetes parece ser teledirigido que eso va a hacer tiltear muchísimo a los competidores online. Ese tipo de cohetes no es el favorito. De los jugadores del competitivo Puede que al final acabe llamándose La batería de misiles, puede ser que Este tipo de nuevos lanzacohetes Sean puestos en los helicópteros O en algún otro tipo de vehículo Dentro del juego, tal y como os he dicho puede ser Que el nombre final acabe siendo la batería de misiles Pero es del todo inseguro Todavía, otras filtraciones nos Muestran que van a estar llegando nuevas Granadas al juego llamadas las granadas Tornado, realmente todavía no tenemos Idea de qué puede ser esas granadas Tornado, ni de cuál es su función dentro de del juego, pero nos hacemos un poco a la idea de lo que podría estar sucediendo dentro del juego. Yeah, parece realmente muy real esta imagen. Puede ser que en el futuro acabe metiendo Fortnite una granada dentro del juego, la cual haga salir un tornado dentro de ella, un mini tornado, para destruir las estructuras por ejemplo. Suena realmente bastante interesante. Me refiero a que, bueno, también es hora ya de que metan algún tipo de esos nuevos objetos que a Fortnite le gusta meter de manera totalmente alocada. Y para todo, y para lo que todos habéis venido al juego y quizás algo de lo que realmente estamos orgullosos acerca De Fortnite es de los brutos Y es que dentro de los archivos del juego Parece que los brutos Van a estar volviendo al juego Y es, lo habéis escuchado Correctamente y es que algunas de las filtraciones muestran cómo podría ser posible realmente que los mechas acaben llegando para este gran evento final de esta temporada de nuevo al juego. No sabemos realmente la certeza de esta filtración pero estamos seguros de que acabaremos viendo a los brutos de nuevo dentro del juego. No sabemos si para ayudar al gran evento final de esta temporada o si los veremos en el modo creativo. Así que parece que la... en que que la actualización 12.40 dentro del juego de Fortnite los brutos fueron actualizados y añadidos dentro del juego. No sabemos. Si para el modo creativo o si para el modo online Muy pronto disponible Pero no solo eso y no nos vamos a quedar aquí Sino que hay diferentes cambios desde la actualización 12.40 dentro del juego Que el 99.9% de los jugadores No saben, lógicamente yo creo que ahora mismo Tú te estás preguntando si eso es real Y si por ejemplo tú Conoces esas ubicaciones. Así que vamos a hablar de los nuevos puntos de interés del mapa. Entonces ahora el tiburón se ha convertido en una prisión. No es bien bien el tiburón. Así que tal y como decía anteriormente. El cambio más notable dentro de esta actualización 12.40 dentro del juego de Fortnite. Ha sido literalmente el tiburón. Ha recibido un cambio realmente abismal. Convirtiéndose en un nuevo punto de interés. Y quizás en una nueva ubicación. Muy pronto. Es que ha sido completamente reconstruido. Desde una mansión que era anteriormente hasta una cárcel actual. Parece que el tiburón era uno de los puntos de interés más importantes de esta nueva era del juego. Pero sabemos que el equipo de espectro se escondía dentro de este lugar. Así que parece ser que ahora lo han remodelado y lo han cambiado para que... Parezca una prisión Y es que parece ser que ahora dentro de este lugar de interés Se esconden muchos easter eggs y muchos secretos Que quizás muchos de vosotros todavía no sabéis Y por eso estáis aquí desde todas las habitaciones de los prisioneros Con diferentes pintadas dentro de las paredes Hasta la pequeña isla que se esconde justo al lado Con una celda solitaria Dentro de esta nueva ubicación En el tiburón podéis encontrar Una celda vigilada parece ser Por cuatro cámaras Es un área realmente muy mala dentro del juego Y parece que solo existe Una cama dentro de esa celda No sabemos si eso realmente está preparado Para recibir algún tipo de prisionero próximamente O si es que el prisionero que estaba dentro De esa ubicación se ha escapado Así que el equipo de Ghost está a punto de revelarnos qué es lo que va a suceder con esa celda y quién es el personaje afectado. ¿Algún tipo de historia tenéis vosotros en mente? Realmente me gustaría que ahora mismo dentro de los comentarios de este vídeo pusierais cuáles son vuestras mejores teorías para poderos dar corazones y las mejores de ellas se llevarán reconocimiento. Así que aparte de este nuevo punto de interés os voy a mostrar los secretos del mapa... Que necesitáis saber. Bien, pues los Bunkers han empezado a brillar Realmente es un cambio muy pequeño dentro de Esta actualización, pero que esos Bunkers se hayan activado es un gran Cambio para este gran evento final de esta temporada Lo cual nos indica que efectivamente Va a haber un gran evento Esta temporada dentro del juego. Sí que parece Ser que efectivamente así es Los cinco Bunkers han sido activados Y ahora han empezado a sacar algún tipo De brillo que proviene de su interior Una de las posibilidades actuales es que realmente El color que se muestra dentro es el morado el mismo morado del Kevin el cubo Puede ser que estos bunkers estén utilizando la energía del cubo Kevin para poder desprender esa luz interior Puede ser que también la energía provenga de la tormenta de la propia tormenta del juego y que la Doomsday Machine, la máquina del juicio final, que está construyendo Midas en su habitación secreta, sea la responsable de todo esto. Así que chicos, prestar muchísima atención porque esta teoría va a estar completada muy pronto y lo vamos a subir en un próximo vídeo. Así que chicos, si no formáis parte de la familia todavía, os recomiendo que os suscribáis y activéis la campanita. Si realmente estos vídeos os han gustado, demostrármelo dejando un buen like ahora mismo en el vídeo que es totalmente gratis y que todo el mundo quiere. Que le haya gustado el vídeo y no esté suscrito, se suscriba ahora mismo. Quiero ver cómo reventáis el vídeo apoyo y espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y...